se ha perdido la vida de, de, de un ser humano un trabajador de la actividad pero quiero, por supuesto era padre, era abuelo era, era alguien de alguien y la verdad que es, muy, es durísimo y más cuando se habla de que se ha salido a trabajar tan simple como es, es decir, ha salido a prestar un servicio público como el que prestamos y encontrarse con esta situación la verdad que eh, es muy complicada, pero bueno eh, la, la, por supuesto la pondremos una evaluación en la provincia, nosotros como de conocimiento de ustedes hemos tenido muchísimas retenciones de servicio en los últimos meses con respecto justamente a la inseguridad que se daba principalmente en alguna línea de la empresa Valón, de la empresa Mayo. Eh, y bueno, va a estar bueno abordar esto sin ninguna duda en la provincia lo más rápido posible para que, por supuesto, si tomemos la medida que tengamos que tomar y que no nos suceda. Tomar todas las medidas preventivas necesarias para que justamente no, no suceda porque la verdad que después ya no, ya no tiene demasiada importancia. Si, si hay una medida nacional, si hay una medida por 24, por 72 horas, eh, la vida, de un compañero se perdió y no se recupera con ninguna de esas cuestiones. Creo que lo que hay que, por supuesto, son tomar medidas preventivas para que esto no pase. Y respecto al ataque, a Bernie, ¿qué opinión le merece? No, a ver, por supuesto que nunca vamos a avalar, eh, más allá de, de, de cualquier tinte político, Es eh, un funcionario que equivocado no equivocado fue, fue al lugar del hecho, eso ya no es poca cosa, pero bueno, por supuesto, eh, es algo que no debería haber sucedido y que tampoco nos trae solución a los trabajadores, pero bueno, también se entiende la impotencia y más en zonas como la que ha sucedido.